días, buenas tardes, desde donde nos estén escuchando, damos la bienvenida a todos y todas los estudiantes de América Latina y el Caribe a este curso regreso seguro a clases preparado, ¿verdad? Para estar en condiciones de asumir este gran desafío continental que tenemos por delante y este curso es parte de esa preparación, de ese desarrollo de capacidad en el sector público, en el sector privado, en la sociedad civil, en los maestros, maestras, las comunidades, para poder abordar este desafío que hoy día... Tiene escala regional y continental. Para eso hoy día queremos, eh, hemos tenido, hemos extendido la invitación a colegas, a invitados, invitadas de toda América Latina, precisamente de las oficinas regionales de distintas instituciones para que nos compartan una mirada eh, continental sobre cuál es la situación del regreso a clase, cuáles son los desafíos claves, cuáles son esas orientaciones que podríamos asumir para que este desafío sea lo menos problemático posible. Para ello, eh, tenemos desde Panamá a Ruth Custode. ¿Cómo estás, Ruth? Especialista en Educación de la Oficina Regional de UNICEF. ¿Cómo están? Eh, buenas tardes o buenos días con todos y todas. Muy bien y muy contenta de poder participar en este que ya es el, el segundo curso en el que buscamos fortalecer y apoyar el retorno a la escuela. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Sí. Ruth, al mismo tiempo, es co-líder de un grupo regional que se ha estructurado en América Latina, que es el Grupo Regional de Educación, que nos aglutina a muchas de las organizaciones y que, precisamente, el último tiempo ha compartido recursos materiales para acompañar este proceso. La otra co-líder de este grupo regional es Save the Children de la Oficina Regional, Susana Urbano. ¿Cómo está, Susana? Desde Panamá también. Muchísimas gracias a Henry y a todo el panel que está invitado a esta apertura, a este lanzamiento de este curso que está enfocado justamente en contribuir a este proceso en el que todos estamos comprometidos, que es el regreso seguro a la escuela en beneficio de los niños y niñas a nivel de toda la región de América Latina, que ha sido la más afectada eh, desde la perspectiva de la, eh, del sector educativo por esta pandemia. Muchísimas gracias por la oportunidad de brindar eh, nuestros comentarios y compartir con todos los colegas el día de hoy. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Susana. Y también hemos invitado a Claudio Osorio, representante para el mundo de habla hispana de la Red de Educación en Emergencias. Como saben, todos, todos y todas somos parte de esta red. Y esta red, digamos, la constituimos, se alimenta de la producción de cada comunidad que ha dado respuestas creativas e innovadoras. ...en escenarios de crisis y que al mismo tiempo nos entrega los estándares de calidad para asegurar el no hacer daño... ...y que nuestras acciones sean lo más pertinentes y efectivas posibles. Desde Chile, desde el sur, Claudio Osorio, ¿cómo estás querido? Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias sí. por, por, por la invitación. La verdad, bien emocionado por estar en este segundo curso que, que organiza la UAR con, con el apoyo de instituciones del Grupo, del grupo Regional... Eh, para los que no sean parte de la red todavía, esperamos durante el transcurso compartir el, los enlaces para que se hagan parte de esta comunidad de práctica de profesionales e instituciones comprometidos con el derecho a la educación en situaciones, en situaciones de crisis, así que muy, muy, muy feliz y, y llamar a los que nos están escuchando que todavía pasen la voz, las inscripciones están abiertas todavía de este curso, el, este encuentro presencial el día de hoy seguramente va a quedar grabado en la plataforma, así que Pásenla vos, todavía estamos a tiempo de ser más los que empujemos esta reapertura re, re, segura de escuelas en, la, en los países de América Latina y del Caribe. Un gusto estar el día de hoy acá. Exactamente, muchas gracias Claudio. Exactamente, llevamos a la fecha casi 3.000 estudiantes inscritos. Nuestra meta es mucho más, recordarles que es completamente gratuito, abierto. Corra la voz, como dice Claudio, que las inscripciones y los cupos están abiertos. Y al mismo tiempo, como decía Susana, América Latina es de las regiones más afectadas, quizás la región, quizás quizá no, es la región en el mundo que tiene la mayor cantidad de días, con escuelas cerradas, eso fue eh, cuantificado, ¿verdad?, investigado por el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa, la, de la Oficina Regional de la UNESCO y desde Santiago también nos acompaña Carlos Enrique, que bueno, ha estado al frente con otros colegas de esas investigaciones, de sus estudios, tiene larga experiencia en materia de aprendizaje y evaluación de aprendizaje en América Latina. Mientras facilitamos la conexión de Carlos, ¿verdad? Le quiero dar la palabra a Cristian Reyes, eh, director académico de la Universidad Abierta de Recoleta. Sí, primero que todo pedir disculpas por la calidad de la conexión, pero hay una inestabilidad. Agradecer a todos también quienes han trabajado para el desarrollo de este curso y decirles a las profesoras y profesores de América Latina y el Caribe que a pesar de todas las dificultades vamos a salir adelante renovados y con, una nueva, con un nuevo ánimo para seguir adelante con nuestra importante tarea que es eh, formar a las jóvenes y nuevas generaciones. Un abrazo para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Entrando de lleno en materia, Claudio, hemos visto en los últimos meses una serie de materiales de INE en donde nos invita a una toma de decisiones basada en evidencia en el contexto de reapertura de escuelas. Nos ha indicado distintos escenarios y ante cada escenario la, la posibilidad de tomar una batería de acciones pertinentes, ¿verdad?, para garantizar las condiciones de un retorno seguro, protegido y al mismo tiempo académicamente estimulante a los espacios educativos. A tu parecer, del intercambio que has tenido en distintos países de América Latina, de la realidad que has visto, de la evidencia que ha levantado, ¿cuáles tú crees que hoy día son, en el contexto del retorno a clase, la, los ámbitos más críticos? Quizás en materia vinculada con las mismas normas mínimas de educación en emergencia, ¿no? ¿Cuáles son esos ámbitos más críticos que tú ves, que deberíamos asumir en el centro de nuestras discusiones de la comunidad educativa para emprender las acciones necesarias? Gracias por, por la pregunta. Ya eh, Estuve pensando bastante en ver cuáles, ¿verdad? Eh, la, las normas mínimas del INE, para que no, no las conozcan, Ya eh, reúnen 19 normas. 19 normas eh, reunidas en cinco, en cinco ámbitos. ¿Ya? El, el ámbito que creo que para este momento es el más relevante o importante, este momento que ya es, hemos pasado más de un año y medio en pandemia, ¿verdad?, donde el sistema educativo han tomado diferentes tipos de, de acciones, normativas, herramientas, que no solamente la INE la ha generado, yo creo que a esta altura casi todos los países y casi todos los ministerios de educación e instituciones comprometidas con la educación han ido generando tantos marcos normativos, como documentos técnicos que permitan alcanzar esos marcos legislativos, ¿ya? Y, y pensando en tu pregunta, ¿cuáles de los ámbitos son los más relevantes en este momento de la pandemia? Yo diría que es la política educativa, ¿ya? Política educativa tiene dos normas, yo creo que varios países ya han avanzado en la primera, que tiene que ver con la formulación de leyes, y reglamento y normativa que asegure este este retorno gradual a clases de forma segura, eh, donde se pueda restablecer los servicios que se generaban en la escuela, muchas veces todavía eso queda en papel muerto. ¿ya? Entonces, justamente quiero hacer ese llamado a ponerle énfasis al ámbito eh, de las normas que tienen que ver con política educativa y en particular a la segunda, a la segunda norma que tiene que ver ya con la planificación e implementación de la política. ¿ya? Eh, muchas veces vemos que... Se generan los, los, los estándares y los protocolos para poder tener este retorno progresivo y gradual de manera segura a la escuela. Sin embargo, muchas veces las comunidades educativas, o no los conocen, ¿verdad? Muchos de nuestros países siguen siendo muy, muy centralistas y lo que se hace a nivel nacional no siempre llega de manera oportuna y rápida y en un lenguaje que sea fácilmente asimilable por las comunidades, ¿eh? Entonces creo que esta segunda norma de implementación y la planificación de la respuesta educativa es algo en cual eh, hay que insistir, que se asignen los recursos, que se generen la, la, la, la formación y las capacidades en las comunidades educativas para este retorno gradual y seguro, y seguro la, a las la escuelas. Sin embargo, eh, mirando muchas de estas políticas, reglamentos, protocolos de regreso a clases seguro uno empieza a ver que todos los otros ámbitos de las normas, de alguna manera, han sido recogidas. ¿ya? Por ejemplo, tenemos el ámbito que tiene que ver con el acceso eh, a, al sistema educativo. Y hemos visto los desafíos que han existido a nivel de los países en cuanto a generar sistemas de multiplataforma, sistemas híbridos, el uso de la telefonía, el uso de la radio, de la televisión. Entonces se ha avanzado en generar cierto tipo de, de posibilidades para proveer diferentes tipos de acceso a la, a la educación. Otro tipo de ámbito que también está recogido en estas normas o, o protocolos tiene que ver con el, el espacio, los espacios de aprendizaje. Se le ha dado mucha importancia a lo que es contar con los servicios de agua y saneamiento para la, la, la adecuada higiene, higiene personal y también el distanciamiento que tendrían que, que cumplir eh, dentro de las, de las salas de clase para reducir el, el contagio. Eh, también hemos visto otro ámbito que tiene que ver con, el, con a, a, a, eh, enseñanza de aprendizaje en la priorización curricular, en la generación de, eh, de materiales, no solamente eh, para el aprendizaje sino también para las evaluaciones y varias políticas también eh, que buscan eh, asegurar que estas evaluaciones ¿ya? Eh, estén acordes a las dificultades que han tenido muchos estudiantes en el acceso y en la continuidad, en continuidad del proceso. ¿Por qué no tampoco decir todo lo que tiene que ver con, con personal doce, maestro y otro personal educativo, que es otro ámbito de la norma que también ha sido incorporado dentro de las políticas, algunas políticas de algunos países que han priorizado al personal educativo en los procesos de vacunación de sus países, ahora recientemente también a los estudiantes eh, de menor edad para poder... De tener que este retorno sea lo más seguro posible. ¿ya? Yo creo que de alguna manera, si bien el día de hoy, yo creo que lo que hay que empujar es a la planificación y a la implementación que eh, se han hecho de las políticas y los protocolos a nivel nacional, uno va a ver que muchos de estos protocolos abordan los diferentes ámbitos, las diferentes normas, y vale la pena decir que si bien estas normas, se pusieron, no a prueba, pero se utilizaron para la crisis del ébola en África, es primera vez que estas normas nuevamente muestran que tanto sus ámbitos, como sus 19 normas, son aplicables a cualquier tipo de crisis. Estamos en un proceso de revisión de las normas, que va a terminar el año 2022, es decir, a finales del próximo año, un proceso abierto, participativo, que lo invito a todos y todas que sean parte y se informen a través de nuestro sitio web y nuestras redes, y nuestras redes sociales, eh, porque muestran la fortaleza que tienen las normas para poder planificar, monitorear e implementar una respuesta educativa. Pero no quiero dejar de lado en la, unas normas que son, digamos, eh, transversales, y que sin importar el ámbito, la norma que estamos hablando, siempre tenemos que mirar, ¿ya? y tiene que ver con la participación, con la participación de la comunidad educativa las diferencias de ciudades, de escuelas que están en centros urbanos, que están en zonas rurales, escuelas multigrados, en fin, hay una serie de cosas que necesitan una interpretación de la normativa. Tienen que ser las comunidades educativas que se apropien de este desafío que es restablecer la educación. La semana pasada, por ejemplo, participaba en una reunión del Ministerio de Educación de Colombia con todos los directores, eh, departamentales de educación que estaban afectados por un proceso de inundación, ¿ya? En eh, Colombia, como muchos de ustedes saben, hay muchísimos tipos de crisis al mismo tiempo, ¿verdad? Pero rescataban, por ejemplo, que lo aprendido durante la pandemia, con la educación híbrida, con la educación a distancia y los diferentes métodos que se han utilizado en los diferentes países, son una respuesta ahora, por ejemplo, para asegurar el derecho a la educación de esos niños y niñas, ¿verdad?, que están siendo afectadas por inundaciones en ciertas zonas de Colombia. Entonces, rescatar lo bueno, las herramientas que nos deja esta pandemia, ¿ya? sobre todo la educación a distancia y los modelos híbridos de enseñanza aprendizaje, para utilizarlos, ¿ya? para no olvidarnos de esto, para utilizarlos en situaciones con donde las crisis no nos permitan utilizar las escuelas que pueden haber sido destruidas por un terremoto, por un huracán, por una inundación, cómo poder utilizar este tipo de de metodologías aprendidas y desarrolladas durante la pandemia para asegurar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes. En fin, creo que también hay muchísimas lecciones aprendidas durante esta pandemia que nos van a permitir asegurar el derecho a la educación bajo otro tipo de crisis que seguramente van a seguir afectando a nuestros países y a nuestras comunidades educativas. Entonces, ojo, con este ámbito, política educativa, no Ya no es el momento de elaborar la política, es el momento de empezar a implementarla, pero también con la lectura de las comunidades educativas en el ámbito de las escuelas y sus propias comunidades. Así que la invitación es a eso, a conocer las normas, quien todavía no la conozca, ya les voy a poner ahí un rato más, les voy a poner los enlaces en, para que puedan no solamente acceder a las normas, sino también hacerse y unirse a esta red que tiene más de 18.000 personas e instituciones alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Claudio. Me me llevan tus palabras a uno de los conceptos clave quizás en la última ley documento de Sendai, ¿no? De cómo podemos reconstruir mejor. Y quizás este reconstruir mejor hoy día es que la escuela y el sistema educativo no puede volver a ser el mismo que teníamos antes. Y sin duda, como dice Claudio, los aprendizajes que han sido desarrollados muchas veces a golpe en los últimos dos años en escenario de encierre y pandemia, sin duda van a, queda, van a quedar como un vector de calidad educativa y de innovación pedagógica para eh, este próximo periodo. Ahora bien, nos enfrentamos también a un desafío, no solamente en materia, el sector educativo hoy día, no solamente en materia de aprendizaje, sino también en materia de bioseguridad. Y como planteaba Claudio, cómo generamos que las escuelas tengan las condiciones bio-sanitarias para garantizar un espacio protector. Para esto quiero invitar a Ruth Custod, que yo sé, Ruth, te ha, te ha tocado, digamos, acompañar, trabajar en distintos países hoy día, que muchas veces, con pocos recursos, tenemos que implementar políticas de elevada escala y a veces muy costosas. Y muchas veces la política nacional en este periodo ha debido entrar en un diálogo también con la política local y cómo, en, cómo conectamos, ¿verdad?, la voluntad nacional con las capacidades locales. En, en materia de bioseguridad, Ruth, ¿cómo has, ¿qué has visto tú, digamos? ¿Cuáles son los ámbitos más críticos? ¿Cuáles han sido esos nudos, digamos, que tendríamos que desatar? Y sabiendo que la bioseguridad no es solamente contar con alcohol, gel y mascarilla en la escuela Si no hace parte, quizá como veníamos hablando hace un tiempo, de ambientes de aprendizaje, hoy día tener una mirada de un ambiente protector, y en donde la bioseguridad se convierte en una variable transversal, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú, Ruth, en los distintos países...? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Por dónde tú crees que podríamos avanzar? Eh, muchas gracias, Henry. Bueno, creo que es importante partir del hecho de que antes de la pandemia, lamentablemente ya el tema de bioseguridad, el tema de seguir protocolos y el tema de infraestructura en las escuelas de nuestro, nuestra región tenían muchos problemas. Eh, por eso es que durante la pandemia lo, lo primero que ha pasado es que los los Ministerios de Educación se han esforzado, como decía Claudio, en desarrollar políticas, en desarrollar normativas para poder apoyar este, este trabajo y para poder identificar cuáles serán las brechas. Eh, creo que es importante partir del compromiso y de la responsabilidad que tienen tanto los gobiernos como los administradores locales y escolares en que volvamos al aprendizaje presencial. Y uno de los principales factores para volver a ese aprendizaje presencial es contar con protocolos de bioseguridad. Ahora, de todos los protocolos y de todas las cosas que, que hemos visto, lo primero que hemos aprendido es que en, en protocolos de bioseguridad no podemos esperar tener soluciones gigantescas, soluciones muy caras, porque nunca vamos a tener esos protocolos de seguridad, pero sí podemos usar la creatividad, la innovación y podemos, lo que tú decías, bien importante, ese link con el nivel local, poder plantear muchas de las medidas, ¿sí? Son a nivel local, son medidas que generalmente se usan en una emergencia y esto es una emergencia, para poder lograr reactivar ese proceso educativo y, como, como lo decías muy bien, en un ambiente que tiene que ser seguro y protector. ¿Cuáles son las tres medidas básicas sí, que se tienen que promover? El lavado de manos, ¿sí? esa es una primera medida. ¿Cuál fue el problema para el lavado de manos? Que en muchísimas escuelas de nuestra región, lamentablemente, no había agua y jabón. Entonces, ¿cuál era la solución? Bueno, conseguir agua y jabón. Ahora, ¿qué pasaba en muchas de las escuelas que no tenían agua? ¿Qué es lo que se ha hecho ahí? Bueno, se han hecho también muchas soluciones de poder llevar agua a través de tanques, de poder tener eh, eh, lavados, estaciones de lavado de mano, ¿sí? El poder también con la ayuda de la comunidad proporcionar eh, los, los elementos para, en vez de utilizar el alcohol gel, que puede ser mucho más caro, promover el lavado de manos y el lavado de manos promoverlo no solamente en la escuela, lo importante es que también se promueva en casa. Esa es la primera medida. La segunda medida es el uso de las mascarillas y aquí una cosa muy interesante es que cuando empezamos la pandemia y empezamos a discutir del uso de las mascarillas, siempre eh, lo que lo que nos decían en la mayoría de países es no no no los niños eso sí que no van a aguantar con las mascarillas se las van a sacar bueno los niños y los jóvenes nos han nos han demostrado que eso no es así que los primeros que siguen las reglas y que las respetan son los niños y lamentablemente los adultos somos los que muchas veces nos las pasamos. Entonces, ¿qué nos ha demostrado eso? Que los niños pueden estar con mascarilla, que los niños pueden usar una pantalla facial, ¿sí? Que a los niños se les puede tomar la temperatura y no pasa nada, y que los niños pueden adquirir un hábito de lavado de manos, de uso de la mascarilla. Y la última eh, de las tres que yo creo que son las básicas y que no han cambiado desde el inicio de la pandemia, es el distanciamiento social. Y en ese distanciamiento social también había muchas dudas, es decir, no, no, los niños imposible, no van a poder hacerlo, los niños se abrazan. Los niños... Yo creo que los niños y los jóvenes nos han demostrado primero que son muy sensibles, segundo que pueden, tienen una capacidad de absorción y aprender increíble. Y en ese sentido nos han demostrado que pueden mantener ese distanciamiento. Y está demostrado porque a pesar de que, como ustedes bien lo dijeron, nuestra región es la más afectada, todavía, todavía tenemos ahora 86 millones de niños en esta región afectados, 6 millones afectados por el cierre total de las escuelas y 80 millones afectados por el cierre parcial. ¿Qué ha pasado? Bueno, todos el resto de los 141 millones de niños que están en edad escolar que ya han regresado a clases, nos han demostrado que pueden hacerlo. Y nos han demostrado también que siguiendo estas, estas medidas básicas se puede lograr. Eh, creo que un, una, una lección importante es que tenemos que tener enfoques flexibles, que los gobiernos tienen que dar recursos suficientes para que los docentes estén también adecuadamente protegidos y apoyados, y minimizar esa interrupción del aprendizaje. Y entre algunas medidas que hemos visto y que, y que me gustaría mencionar es la instalación de lavado de manos, el uso de desinfectantes, la limpieza frecuente de las superficies y de los espacios y objetos uh, compartidos, el garantizar la ventilación adecuada y apropiada. Y esto se ha hecho a través del uso de instalaciones eh, al aire libre o del uso de abrir las ventanas. Medidas muy simples. Eh, hacer diferentes cohortes, es decir, dividir a los niños en grupos más pequeños, unos van unos días, otros van otros días. Eh, también hacer estrategias como burbuja o cápsula, eh, otros nombres que se usan también, círculo o escuadrón seguro, que es ese grupo seguro de la familia, o del grupo de niños que pueden trabajar con su maestra. El hacer turnos eh, alternos también y días alternos ha sido otra de las medidas. Y una muy importante es el establecer ese contacto con los padres, con las autoridades educativas, con los maestros. Recordemos que muchos de los maestros también son padres de familia y también están afectados exactamente por lo mismo. Por eso nosotros pensamos que la, la mejor forma de poder llegar con estos protocolos y realmente cumplirlos es preparándonos, planificando. Hoy por hoy, 26 países de nuestra región tienen protocolos. Como decía Claudio, tienen normativas, tienen manuales. Tal vez nos falten en muchas ocasiones implementarlos, pero la única forma de implementarlos es que todos seamos corresponsables. Si solamente le dejamos a las autoridades educativas y los padres no participan, tampoco podremos lograr. Y tomemos en cuenta a los niños, los niños tienen mucho que aportar, y los niños muchas veces eh, solucionan los problemas mucho más fácil de lo que nosotros lo hacemos. Entonces creo que para terminar, yo lo que diría es que, Tomemos en cuenta que todas estas son medidas de bioseguridad que la vacuna, aunque nosotros la promovemos, aunque queremos que los maestros estén priorizados en esos grupos de vacunas, no puede ser un requisito para que los niños regresen a clases. Ya lo hemos demostrado, ya lo han demostrado muchas de las regiones. Tenemos que seguir promoviendo la vacunación, pero no por encima de otros de, de otras vacunaciones que se podrían quedar pendientes y tenemos que seguir promoviendo que los niños regresen físicamente a la escuela. Mientras eso no pase, todavía tenemos una tarea pendiente. Y si quieren saber más, tienen que inscribirse en el curso y participar. Así es que muchísimas gracias, gente. Excelente, Ruth, ese cierre. Eh, el otro día tenía oportunidad, de eh, vinculado un poco a lo que planteas tú, ¿verdad? Un informe de... Eh, de la UNESCO que establecía que a nivel mundial van a ser 36 millones de niños, niñas y adolescentes que no retornarán a la escuela. En América Latina se estimaba y se proyectaba casi 3 millones. Muchos de los elementos que sabemos que afectan el proceso de para retomar esa trayectoria de aprendizaje son elementos de protección. Creo que hoy día más que nunca, y la pandemia fue digamos, como un punto de no retorno, y que ya no podemos seguir disociando el proceso de aprendizaje de un entorno protector y de bienestar. En ese sentido, Susana, el trabajo que han venido desarrollando desde el Grupo Regional, apoyando a, la, a tu oficina país, también compartiendo con organizaciones de otros países, sabemos que en el Grupo Regional el tema de la protección y el bienestar ha sido uno de los ejes principales de, de la agenda de trabajo. Dentro de este ámbito, que es sumamente amplio, ¿verdad?, que va desde las condiciones de alimentación escolar hasta situaciones específicas de vulneración de derechos. ¿Cuáles son los ámbitos que tú crees que son prioritarios, quizás en el medio que le preguntamos a Ruth, en materia de protección que debiésemos trabajar, debiésemos abordar y tenemos que estar discutiendo en este curso? Uno. Eh, está en silencio. ¿Alguien? ¿Me escucha? Ahora me okay, perfecto. perfecto. Bueno, eh, es importante aclarar el contexto en toda la región y que ha sido el contexto global, que efectivamente la pandemia nos ha impuesto un proceso de aislamiento y disociación social, ¿sí? Que, a, que eh, como consecuencia en los niños y en las niñas, ¿verdad?, este, está generando eh, un trauma psicológico está generando en el proceso de enseñanza-aprendizaje una de las primeras cosas que nosotros promovemos, ¿verdad? Que son las habilidades blandas, la construcción de la ciudadanía. Todos estos procesos han venido siendo interrumpidos. Además, en el bienestar de los niños, muchas veces en nuestra región, ustedes saben que los servicios que se prestan en la escuela para los temas de protección e identificación de algunas falencias en las disfunciones que sufren esos niños en su, en su familia, la alimentación escolar, la prestación de otros servicios como la salud se han visto interrumpidos. ¿no? Pero eh, definitivamente de los factores más críticos eh, en la planificación de, de la vuelta a, a segura a la escuela, nosotros hemos identificado, y fíjense que hemos, si unimos el discurso de lo que ha venido diciendo Claudio, de lo que ha venido diciendo Ruth, definitivamente es responsabilidad del Estado implementar estas medidas para asegurar el regreso seguro, pero debe incluir la planificación participativa del regreso seguro para la protección y el bienestar de la niñez. Es decir, tenemos que incorporar en la toma de decisiones para el bienestar de los niños y de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes que forman parte de los sistemas educativos, ojo, y de los que no han podido ser integrados por las condiciones previas a la pandemia, ¿sí? que son importantes también y que eran parte de nuestra agenda educativa, es que tenemos que incorporar a todos los actores de la comunidad educativa. Y cuando estamos hablando de la comunidad educativa, no solamente al Ministerio de Educación, docentes, directivos, sino a los padres cuidadores autoridades locales que forman parte de esto, ¿sí? para poder lograr un ejercicio de cada uno de los elementos que tienen que ver, que ver con el bienestar y la protección de la niñez. Y en esto debemos incluir a nivel local aquellas instancias que son responsables de la salud mental, de la protección de derechos, ¿sí? de los sistemas de comunitarios de protección. Este, y cómo, por ejemplo, inclusive, ya entrando en todas otras instancias para asegurar los elementos de bienestar en cuanto a la higiene, y a la salud, la alimentación, otras instancias de protección social ¿sí? que forman parte del mecanismo de Estado para el beneficio de las comunidades. Y debe ser, incluso, esto tiene que venir desde lo nacional a lo local y de lo, nacional a, de lo local a lo nacional. Porque tenemos, por una parte, que prestar lo primero para el bienestar es prestar apoyo emocional y de autocuidado al cuidador, a los profes y a las profes, por una instancia, para ellos poder después brindar ese, ese apoyo y ese servicio a esos niños que tienen casi dos años fuera del, de, del, del compartir colectivo, del intercambio entre pares. Hay que definitivamente planificar a los servicios de apoyo como para facilitar, por ejemplo, en el bienestar, la facilitación de los materiales que los niños requieran, que eso baja la ansiedad de, tanto de la familia como, de los, como de, de, de los docentes en cuanto a los materiales pedagógicos existentes, pero muy especialmente aquellos servicios que tienen que ver con eh, el apoyo para la salud mental, eh, para la protección eh, de derechos ¿sí? ante las violencias y ante el tema, de, de, como dije, de alimentación escolar. Sí, desde la escuela, incorporar en la planificación, en la adecuación de los espacios de las escuelas para realizar actividades más allá de las académicas en el espacio libre que contribuyan también eh, a, a esa reincorporación de los niños a las actividades propias, en el compartir, en, el, en su bienestar emocional y también planificar extra, eh, actividades extra programáticas por ejemplo, como arte, música, educación que permitan también drenar en forma conjunta y en actividades no solamente con los propios niños, sino con los cuidadores, eh, los profes, las profes, ¿sí? eh, eh, incorporar actividades de saneamiento mental. ¿sí? Esto incluye también para el bienestar y para lograr ese regreso seguro también es que las campañas participativas inclusivas para el regreso seguro a la escuela, porque una de las cosas que ha venido afectando el bienestar de las personas de las familias en términos generales y de los propios niños, es la ansiedad de conocer en cuándo vamos a regresar, cómo vamos a regresar. Entonces, esas campañas tienen que ser, eh, digamos, en informar de manera clara y oportuna sobre las decisiones de cómo se va a retornar a clase, cuáles son los mecanismos, este, eh, de esa eh, alternabilidad, cómo la vamos a lograr, porque en la información está la baja de la incertidumbre a nuestros profes y a nuestras profes, a nuestras, a las familias de, de, de nuestras localidades. Y eso va a llegar, por supuesto, al bajar esa incertidumbre, va a bajar la incertidumbre también en la ansiedad y en el bienestar de los niños. Incorporar información técnica sanitaria, como lo dijo Ruth, eh, también baja la incertidumbre eh, para poder lograr que los padres, porque nos está pasando en toda la región, que en aquellos países donde estamos retornando a la presencialidad, no nos está, Además de las condiciones socioeconómicas y de falta de protección social que estamos viviendo de alguna manera por la pérdida de medios de vida, que está generando trabajo infantil, deserción, etcétera Y esta cantidad de situaciones nos está pasando también que por temor inclusive a la propia enfermedad y a las condiciones de, digamos, de, de desinformación, Muchos de los niños no están regresando a clase porque a los padres tienen temor. Entonces, en la medida que nosotros demos oportuna información técnica para esto, esta esta, el bienestar de los niños también va a mejorar. Y, por supuesto, estas campañas participativas de regreso, ofrecer herramientas públicas, mensajes claves sobre el bienestar psicológico para toda la comunidad educativa y, en particular, para los niños. Y una cosa que definitivamente sí tenemos que lograr, ya para ir eh, cerrando, digamos, dentro de los, estas acciones críticas de la planificación para el regreso, digamos, el seguro a la escuela, es el, acciones de salud mental específicas y de protección para los niños y las niñas en el momento de la reapertura de la escuela o ahora que estamos ya en la reapertura. Y es que tenemos que articular con las instancias de salud y bienestar social para prestar estos servicios porque... Muchas veces queremos cargar a los profes y a las profes de, de, de hacer primero auxilios psicológico. Y esto no necesariamente tiene que ser tan cierto. Les damos un soporte y están recibiendo soporte psicoemocional a los profesores y aprendizajes psicoemocionales para, para atender en una primera instancia todas estas actitudes de los niños que han estado por tanto tiempo eh, sin compartir y que vienen con, con, con desajustes normales de estas condiciones de, de, de distanciamiento social, ¿sí? Pero hay que asegurar esa atención psicológica, no solamente desde la escuela, sino en articulación con todas las instancias. Y por supuesto, entonces, además, en esa articulación, eh, ter, determinar con los profes, con las escuelas en particular, con las comunidades educativas, Sistemas de detección y, deriv y derivación de casos donde haya mayor necesidad de atención psicológica o de violación de derechos como el maltrato y el abuso. Porque sabemos que esta pandemia, eh, la escuela siempre fue el canalizador del espacio protector de los niños en la mayor cantidad de horas diarias en la escuela eh, y, de y después de esto nosotros vamos a a partir del proceso de regreso presencial que es tan necesario y como lo ha mencionado Ruth, vamos a empezar a detectar justamente todos estos elementos que se fueron presentando en estos dos años de aislamiento social que han tenido los niños y niñas en, en sus casas, en sus hogares, en sus comunidades. Y entonces ya con esto cerramos y seguramente entonces promover compañeros, compañeras, mis profes, mis profas, inscríbanse, refuercen sus conocimientos y todo lo que vamos a hacer a partir de este curso que se va a estar dando durante este periodo. Adelante, Henry. Muchas gracias, Susana. Me, no puedo dejar de conectar eso con una académica recién planteada, recientemente en un trabajo que el abordar las situaciones de protección y bienestar no es renunciar, al desarrollo académico, a un ambiente académicamente estimulante, y al desarrollo de las competencias eh, cognitivas necesarias para el desarrollo en el mundo de hoy. En ese sentido, Carlos, recientemente un trabajo también mostraba, y que creo que quedamos todos, digamos, un poco asustados, ¿no? Casi 100 millones de niños en el mundo retrocedieron en sus niveles de comprensión lectora producto de la pandemia. Y lo que sabemos que nos dice este estudio es que si es que no retomamos y no realizamos acciones afirmativas, la tendencia que veníamos trayendo, que en América Latina era muy significativa, eh, no la vamos a retomar, o la vamos a alcanzar recién a tomar en el 2030. Esto significa, digamos, un retroceso sustantivo en los niveles de alfabetización, en los niveles de comprensión lectora, pero al mismo tiempo en el desarrollo económico, democrático de los países de América Latina. ¿Cómo has visto tú, Carlos, desde el laboratorio? Yo sé que han estado produciendo bastante evidencia. ¿Cuál es la situación hoy día de la enseñanza y el aprendizaje en América Latina? ¿Dónde deberíamos poner el foco? ¿Qué debiésemos destrabar, digamos, y ponernos a discutir dentro de nuestras comunidades para tomar las acciones necesarias? A, a, a todos los de... a ti, Henry, a todos los, los organizadores, la red, a los colegas panelistas, por por este espacio de poder aportar un, y contribuir como varios de los que ya decían en, en, en, en el gran desafío de, de educar en estos tiempos de crisis y en un retorno seguro, pero en un retorno que yo, yo primero quisiera hablar positivamente, que, que hace indispensable, como, como decía Ruth, como decía Susana, el, el, la presencialidad, el rol primero de los maestros. Eh, muchos expertos decían, mira, la escuela se puede se puede obviar el maestro un computador <risa> capaz que finalmente sea capaz de reemplazar y, y en buena hora yo quiero partir el rol del maestro que prioriza este espacio protector esta relación eh, estudiante eh, profesor, este lazo afectivo para tener un aprendizaje significativo resulta trascendental eh, y, y yo solo quiero decir primero valorar el rol que cumplen las maestras y los maestros que se hace hoy insustituible. En esa línea, tú, tú, tú vas en el centro, yo creo que tenemos una gran complicación hoy día eh, producto de la situación en que llegan los estudiantes a la sala de clase, que llegan finalmente con más allá de los tremendos esfuerzos que se han tratado de hacer por los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones, eh, eh, pa parece indispensable la presencialidad, y solo me sumo a los colegas, eh, todos estos protocolos permiten ambientes seguros y de protección cuando no solo son parte de un papel, no son solo parte, eh, como bien lo señalaba eh, anteriormente, de una normativa, sino se hace vida, se hace carne por los protagonistas de las comunidades educativas. En esa línea solo quiero decir que América Latina entre el 2020 eh, y el Caribe y el 2013 tiene avance importante, pero también quiero plantear eh, críticamente, eh, eh, estamos muy lejos de lograr las habilidades fundamentales en nuestro estudiante. Solo quiero decir, Henry, aquí son datos del laboratorio que conforman 18 países de América Latina y el Caribe, es que solo 4 de 10 niños en tercero de primaria leen comprensivamente. Eh, y solo uno de cada dos es capaz de lograr habilidades básicas. Eh, eso hace, sumado a que eh, eh, los estudiantes, al no tener esta conexión finalmente con los maestros, eh, con las maestras, eh, pudiesen retroceder y lo que se están dando cuenta eh, en, al llegar a, la, a las salas de clase es que hay aulas mucho más diversas. Eh, en este mismo ejemplo, en tercero de primaria, van a llegar estudiantes que pueden estar para tercero de primaria pero van a llegar estudiantes que van a estar en segundo de primaria, en primero de primaria, y ¿por qué no decirlo? Estudiantes que ni siquiera todavía se han acercado al proceso silábico, finalmente de la comprensión lectora o, de, o del acercamiento finalmente a los números. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un desafío mayor para eh, los maestros de una aula más diversa, con mayor grupo finalmente instruccional en sus clase, que propositivamente creo que, eh, uno pudiese señalar que el rol del trabajo colaborativo resulta indispensable. Yo creo que en la pandemia hemos visto, aquí hay estudios, hemos escuchado a los maestros de una cohesión profesional para enfrentar este desafío que no estábamos preparados, que es más proclive a la innovación, a encontrar problemas en conjunto, a lo que a ti te resulta bueno, eh, ¿cómo aprendo? Porque a mí no me está resultando a, a buscar los lazos de conectividad por distintos medios cuando incluso no tenemos tecnología de poder hacerlo. Y, y yo creo que aquí hay un primer buen ingrediente en términos de la cohesión profesional y el trabajo en equipo que se hace insustituible. Segundo, mirando el contexto, que es mucho más desafiante, Henry, eh, el colega, el maestro, resulta indispensable saber dónde está cada niño, cada niña en su trayectoria de aprendizaje. Las colegas anteriormente, eh, Susana Ruth lo decía, primero la conexión de su estado socioemocional, solo otro elemento bueno que creo que es, oye, todo aprendizaje significativo, eh, en este caso de habilidades cognitivas, sí, solo sí se va a dar cuando tenemos un aprendizaje socioemocional, cuando tenemos un lazo afectivo, por tanto, en buena hora el poder finalmente decir, necesitamos conversar, preocuparnos, reconocer las emociones, acompañarnos, para que despejando eso y habilitando ese, ese, ese, ese gran espacio, podemos tener finalmente aprendizaje, eh, por decirlo de otra manera, eh, eh, en, en este caso, aprendizaje más, comillas, co cognitivo. Eh, segundo, insisto, el poder mirar dónde está cada niño en su trayectoria de aprendizaje. De esa manera no es hacer evaluaciones, aquí no digo que eh, sean importantes las notas o las calificaciones, pero más que eso es cuáles son el apoyo a las maestras y los maestros para que eh, diversas metodologías podamos rastrear en que un niño está en el proceso de, de, en este caso, de localizar la información en una noticia es capaz, o de un cuento, poder decir solo la información explícita que está, o tiene un proceso cognitivo mayor de inferir o interpretar finalmente un texto. Bueno, para, más que los directivos ir en busca de notas o calificaciones, ¿cómo damos tiempo y acompañamos a los maestros para mirar el aprendizaje y que eh, toda la planificación, obviamente, considere el lazo eh, socioemocional, considere el proceso antes de partir por los contenidos eh, del curso, más bien prioricemos a dónde están nuestros niños y niñas y en función de eso reacomodamos finalmente la estrategia pedagógica y la planificación para ir en busca del aprendizaje. Ahí eh, yo diría que no hay todavía estudio, hay solo simulaciones, Henry, de la gran pérdida de aprendizaje, pero más bien nosotros desde la UNESCO creemos y desde el laboratorio que la conversación tiene que ser más que lamentarlo por lo que no se ha hecho o lo que no nos ha resultado, es más bien instalar una conversación muy local con los maestros, las maestras y los directivos, que es cómo lo que ustedes hacen está al servicio del bienestar y de los aprendizajes de los estudiantes. Insisto, y ahí el nivel nacional tiene que dar más poder, más atribuciones y más espacio e idealmente menos burocracia al, a, en este caso, a las comunidades locales, con el fin, insisto, de saber dónde están los estudiantes y en función de eso reacomodar la planificación, el trabajo pedagógico, las distintas estrategias, porque va a ser la única manera finalmente de impactar. Eh, nosotros tenemos en el laboratorio un ejemplo y que nos gusta muchísimo de Mafalda, que al inicio, después, al final del año escolar, le pregunta a Mafalda y a Manolito, después de todo lo que hemos hecho, de todo lo que finalmente hemos tratado de con sudor, con estrategias, con innovaciones hacer y Manolito le dice a la maestra, bueno, desde marzo a la fecha no he aprendido nada profesora, bueno, y eso nos puede pasar, podemos incluso hacer ahora todo el esfuerzo por la presencialidad podemos hacer un sinnúmero de esfuerzos y estrategias pedagógicas por pasar el currículum pero si ese currículum no es contextualizado a dónde están los estudiantes en la trayectoria de aprendizaje no vamos a tener efecto y no vamos a poder retribuir, no vamos a poder dotar mayores posibilidades a las niñas y niños que queremos. Por tanto, la importancia del rol del maestro y de tomar decisiones pedagógicas dando autonomía profesional y, por otro lado, apoyándolo con estrategias para conocer dónde están en su trayectoria de aprendizaje, parece centrar, Henry, en este escenario, obviamente, como muy bien tú lo decías, de complicaciones de aprendizaje y donde la presencialidad y el rol del maestro resulta insustituible me tocaron los problemas de internet a mí ahora. Eh, me disculpa en esta, en esta segunda ronda les queríamos invitar un poco de forma muy precisa, digamos cuáles son esas lecciones esos aprendizajes que hemos sacado a la fecha y que ustedes creen que deben estar digamos en esta agenda de trabajo de cara eh, en este proceso que ya estamos caminando, ¿verdad? me gustaría partir con Claudio, Claudio de lo que has visto también, ¿qué lecciones sacarías tú ¿Te gustaría compartir con las, los estudiantes de la región de lo que has visto hasta ahora y qué podríamos tomar para mejorar lo que estamos haciendo? Mi casa. Ya tengo tres niños. Ya tengo tres niños en tres colegios distintos. Ya Los tres niños son distintos y los colegios son diferentes. Ya. Yo creo que una de las lecciones es esa. ¿Ya? Yo creo que, eh, que cada niño es diferente, cada comunidad educativa es distinta, verdad, con sus ventajas, con sus restricciones y también eso que más o menos queda claro en los intercambios que han habido, han habido en el chat. Entonces, primero, yo creo que no podemos, si bien los protocolos buscan emparejar la cancha, ¿ya? creo que las realidades de cada uno de los niños, como digo, de cada una, de las comunidades educativas, es, es distinto. Entonces, hay, llamamos, es a contextualizar ¿ya? y adaptar estos protocolos, estos planes y toda la buena voluntad que hay para poder aplatanarlo, como dice la República Dominicana, a la realidad de cada comunidad educativa, pero también de cada niño, ya de cada niño, niña o adolescente que por diferentes razones puede o no puede eh, acceder al sistema educativo de la manera que él o ella quisiera. ¿ya? Muchas veces las condiciones en, en la escuela pueden estar dadas para la presencialidad, pero puede ser que el contexto familiar no esté dado entonces también yo creo que la gran lección y creo que a nivel global es eh, el acceso gradual ya a, a las escuelas, no obligatorio ya que respete las restricciones que pueden tener muchas familias que pueden tener gente de riesgo en sus propios hogares ya y, y lo otro también una gran creo que gran lección que tenemos que aprovecharla como como comunidad educativa en, en general es eh, el hecho de que esta pandemia ha puesto las crisis en el foco de un sector que por muchos años venimos clamando que esto es un tema que ahora no afectó por mucho tiempo, pero que a países y a comunidades lo afectan de manera permanente o de manera recurrente. ¿ya? Pero básicamente es poder eh, buscar soluciones eh, locales en cada comunidad educativa que se adecúen a las necesidades de su comunidad. Ya no creo que haya que ser la rajatabla ni los lineamientos a nivel global, ni los lineamientos a nivel eh, de, de, de los países. Entonces una, una conversación franca, directa, entre profesorado, direcciones de escuela, estudiantes y apoderados eh, permite justamente bajar un poco la, las ansiedades y buscar soluciones que muchas veces sean las más favorables para ciertos niños también, ya dentro de la misma comunidad educativa. Afortunadamente uno, uno, de mis, uno de mis hijos ha tenido este año casi presencialidad completa, sin embargo, siguen habiendo compañeros y compañeras que no pueden, ya, por diferentes razones, ir. Y, y muchas veces, si bien la escuela trató de forzarlo para regresar a la escuela, yo creo que cuando se establece el, el, el diálogo es realmente lo importante para salvar estos aprendizajes que, que, que, decía, que, decía, que decía Carlos anteriormente, entonces eso, es, es adaptarse, es adaptar a la realidad de cada escuela, observando, no solamente los protocolos, sino también mirando para el lado dentro de la comunidad educativa, pensando más allá del, del, del, de los cercos de la escuela, donde muchas veces pueden haber algún tipo de organización pública o privada, que no sea del ámbito educativo, que siempre va a estar dispuesto a llevar, yo creo que los docentes que participan de, de este curso y otros personal de la comunidad educativa, son conscientes que la comunidad reúne cuando queremos hablar en beneficio de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes se generan voluntades entonces hay que aprovecharla para poder llevar en la medida de lo posible este retorno a clases de manera presencial y de manera gradual pero eso primero parte de la convicción que queremos hacerlo ya que eh, somos conscientes de los beneficios que tiene esto para los niños y las niñas eh, saber lo que esto significa para los docentes una carga adicional de trabajo, no solamente por, por, <coughs> por las diferencias, diferentes modos y formas de, de, de, de asegurar o proveer el, el, la enseñanza, sino también de las mismas necesidades y presiones que tienen ellos en, su, que tienen ellos en sus casas, pero sin duda es eh, uno de los grandes, el día, el día del maestro, ¿verdad? Entonces también reconocer a todos los maestros y maestras de, de, ese, gran, de ese gran, ¿cómo se llama?, esfuerzo que han hecho y compromiso y, y, y, y sí, yo creo que las comunidades educativas que han querido regresar lo han podido hacer con todas las limitaciones y dificultades que no solamente han visto ahora en, en el retorno sino también durante la educación a distancia. Entonces ha sí, sido un, un, una época de muchos, muchos desafíos en donde las ganas nunca tienen que acabar de asegurar el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes, en donde los docentes son una parte fundamental, el pilar fundamental para que esto pueda ser realidad. Gracias. ¿Qué, me disculpa, ¿qué lecciones ves tú, Ruth? ¿Qué aprendizajes sacarías que deberíamos tener como nuestra caja de herramientas, verdad, para tenerlo y para sacarla en cualquier momento que lo necesitemos? ¿Cuáles son esos, esos aprendizajes que tú has visto en América Latina y que te parecería significativo compartir Eh, gracias, Henry. Bueno, creo que debemos partir, y me uno a lo que dice Claudio, en que la, creo que una gran equivocación fue querer aplicar la misma receta para todos, porque no todos teníamos el mismo grado y el mismo riesgo. ¿sí? ¿Qué pasó? Que dejamos cerradas casi durante dos años ahora, escuelas en niveles rurales donde el, el, el contagio era mínimo, donde realmente estábamos haciendo un daño mayor al tener la escuela cerrada. ¿sí? entonces Creo que la primera lección fue que las respuestas no pueden ser hechas por receta, que las respuestas tienen que tomar en cuenta los datos, ¿sí? el contexto y tienen que entender el impacto, el impacto que el cerrar una escuela causa, porque decimos que es muy fácil, cerramos la escuela cuando la usamos como albergue por las emergencias, cerramos las escuelas cuando hay elecciones, cerramos las escuelas cuando se necesitan para otras cosas, pero definitivamente, ¿cuál es el impacto de cerrar la escuela un día? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Y cuál es el impacto de cerrar la escuela en promedio en esta región? Ahora, 153 días han estado cerradas a la presencialidad. Esa para mí es la primera gran lección. Y unido a eso, obviamente, la gran importancia de contar con datos. Desde el inicio hemos luchado por conseguir esos datos, por saber cuántos niños están afuera. Como decía Carlos, tenemos que saber dónde están los niños, tenemos que recuperarlos. Entonces necesitamos trabajar en esos datos, y en este regreso a la escuela, en monitorear ese regreso, porque no basta solo con que regresen, necesitamos monitorear para saber cómo regresaron y necesitamos trabajar en ese aspecto. Otro grande uh, gran lección es eh, que es necesario involucrar a los maestros y a la comunidad educativa en no solamente... En implementar las acciones, sino también en diseñar esas acciones, en diseñar y planificar las soluciones, porque es la única forma en que realmente van a tener efecto. Son los maestros los que están en el día a día con los niños y son los que saben cómo están los niños, los que pueden identificar esas alertas. No las podemos hacer tampoco con una normativa, sino con el trabajo en sí en, en, en, la, en la clase. Para mí otra lección es la importancia del liderazgo y, como decía ya Claudio, de la voluntad. Entonces, en los países donde ha habido un liderazgo del gobierno y ha habido una acción y se ha, y se ha tomado en cuenta el impacto desastroso del cerrar las escuelas, realmente se han generado acciones, se han generado acciones y se han dado recursos para poder abrir las escuelas. Entonces, en ese sentido, el liderazgo y la coordinación han sido básicas. Y, bueno, podemos ver, donde ha habido más liderazgo y más coordinación, se han abierto más rápido las escuelas. Donde no ha habido estos elementos, bueno, tenemos todavía escuelas cerradas. Eh, otra otra eh, lección importante es cómo llegamos a los más vulnerables, cómo llegamos a aquellos a los que las plataformas virtuales, la conectividad no alcanzan. ¿Qué hacemos con estos niños? Pensamos que la tarea estaba hecha porque hicimos plataformas. Bueno, ¿qué pasa con los niños con discapacidad? ¿Qué pasa con los niños migrantes? ¿Qué pasa con los niños que viven en las zonas rurales? ¿Qué pasa con aquellos niños que no tienen apoyo de sus padres o que sus padres no tienen instrucción y no les pueden apoyar? Entonces, eso, esos grupos tienen que tener especial atención. Tenemos que buscar estrategias que nos permitan apoyar a cada uno de acuerdo a las necesidades. Y, y la última lección, creo, y la más importante, es que no tenemos que regresar de la misma manera. Definitivamente, tenemos que regresar y buscar ser mejores. Hemos comprobado que somos resilientes, hemos comprobado que el sistema educativo puede reimaginarse y eso es lo que buscamos. Y la única forma de lograr eso es innovando. Entonces, para mí, la, la última lección es innovar. Y en este sentido sería que los niños, todos los niños, tienen que volver a la escuela en un entorno propicio, ¿sí? Que genere salud y bienestar, ¿sí? Luego de todos los niños tienen que recibir apoyo ...para los aprendizajes perdidos, pero de acuerdo a un diagnóstico y de acuerdo a sus necesidades. Y luego todos los profesores tienen que recibir apoyo para estar preparados, no solo para abordar las pérdidas de aprendizaje, sino también, como lo decía Carlos, para una aula diversa, un aula donde vamos a tener muchos niños con diferentes avances y con diferentes problemas. Muchos han perdido incluso familia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que yo eh, con eso me quedaría. Son las lecciones más importantes y, y buscar esa potencialidad lo antes posible. Muchas gracias imaginémonos todas las dificultades que hemos tenido hoy día eh, para la conectividad en este evento imaginémonos a qué se enfrentan diariamente las y los maestros en el proceso de educación a distancia en el mismo sentido carlos qué aprendizajes qué lecciones sacarías tú que te gustaría compartir en materia de enseñanza y aprendizaje con la de los estudiantes mira gra primero gracias por la oportunidad ya, ya a los maestros de este curso y, primero, yo creo que el rol del maestro es insustituible. Usted, lo que puede hacer, transforma vidas, transforma oportunidades, crea y moviliza emociones e impacta en el bienestar y en los aprendizajes de los estudiantes. Primero, usted, lo que, lo que desde, desde la sonrisa, desde la recepción, desde, desde su emociones o desde lo que es capaz de entenderme, de, de, de ponerse donde estoy, de mis dificultades, eh, claramente cambia, cambia y transforma vía. Desde el ámbito de la política pública, solo quiero decir, la, los colegas dijeron los elementos centrales para, para el retorno, gradual, no obligatorio, participativo, involucrar a la gente, eh, a la comunidad. Eh, me encantó lo, lo que dijeron en términos de, de todo lo que significa. Eh, y, y desde el ámbito también eh, eh, pedagógico, el, el poder priorizar curricularmente, el dar autonomía profesional a los centros, el ser menos prescriptivo, porque el maestro tiene que tomar decisiones en un aula diversa. La maestra tiene que revisar y mirar eh, esta heterogeneidad finalmente lo que está sucediendo con, con, con su estudiante. Por tanto, hay una necesidad de acompañarlos, lo decía Ruth, de, de apoyos más específicos a cada niño a cada estudiante y por qué no decirlo apoyo también para nuestros maestros para que tengan la herramienta de poder identificar dónde están en su trayectoria de aprendizaje y eso es salir del paradigma de una evaluación sumativa de una calificación que juega un rol que entendemos que es importante la pregunta que hacemos los padres cuando llegan del colegio no es que aprendiste finalmente se reduce a qué nota te sacaste ojalá que ese cambio de eh, qué fue lo que te causó curiosidad, eh, cuáles eran las emociones de tu compañero, ¿Qué, qué, qué sentiste al reencontrarte con otro, sea la primera conversación para posteriormente generar un aprendizaje más significativo. Pero me quiero detener, en en, en, en, en en lo que pueden hacer los directivos, las maestras y maestros con un liderazgo transformador, un liderazgo transformador que puede... Eh, moldear una cultura colaborativa, una cultura participativa que puede centrarse en nuestro objetivo es desplegar mayor bienestar y aprendizajes. Hay dificultades, por lo pronto, hay muchísimas, pero el objetivo de ese grupo de maestros va a ser correr la frontera del bienestar y de los aprendizajes de sus estudiantes que lo hace insustituible. Y por último, Cómo van a moldear ese aprendizaje significativo en nuestro, no eh, lo decía Ruth, en este nuevo regreso que ojalá no se vuelva lo mismo, donde muchas veces era ma mayor valorada el, el que los estudiantes estén calladitos, <risa> escuchándonos eh, y, y en silencio, verse un aula que puede salir al patio, que se conecta con el otro, que se escucha, de que se conecta con el medio ambiente, de que se discute, de que se hacen mayores preguntas y eso es un, un mayor valor de, del ruido, estoy simplificando, eh, que, que, que el silencio, un mayor valor al, al, a la discusión, que, que, que, que solo finalmente a la recepción, un mayor valor al, a la autonomía profesional, finalmente, más que solo el cumplir con una clase planificada. Desde esa perspectiva, nosotros creemos desde el laboratorio de... La mayor autonomía profesional es insustituible en el contexto que nos encontramos. Y para eso, la evaluación formativa, y perdónenme, pero eh, eh, mi deformación es la evaluación, creo que la evaluación formativa puede ayudar a los maestros en este estado y en esta conversación, a, a mirar más las metas de aprendizaje, como a dónde queremos llegar, pero lo imprescindible de saber dónde están, para en conjunto dar pasos, a esos objetivos de aprendizaje con más que una nota, con retroalimentación, con preguntas, con, con, con, con intercambio entre estudiantes, con la opinión finalmente de, de un estudiante que le dice, mira, yo creo que tú estás comprendiendo el texto, pero eres capaz de finalmente hacerlo por esto, por esto, por esto. El estudiante se apropia de esos criterios finalmente de trabajo y la evaluación formativa le permite esa posibilidad a su estudiante. Por último, la implementación, el, el, perdón, el ejemplo de mi abuelo, el, el, el infierno y el cielo está hecho, el infierno está hecho de buenas intenciones. En la implementación se marca la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto y en la implementación en un trabajo colaborativo que permita la cohesión profesional, que permita el aprendizaje para lo que no estábamos preparados. En una aula diversa donde tengo niños con uno o dos años atrás del año que está cursando, ¿cómo nos organizamos para esto? Donde es necesario reestructurar, donde necesito del colega que está un curso más atrás, donde necesito yo que estoy en ciencia del, estudiante, del profesor de lenguaje porque el lenguaje nos acerca a todo y necesitamos finalmente conectarnos. En ese, en ese sentido, no tenemos las soluciones y que en buena hora, pero sí tenemos, yo creo, una directriz central, la autonomía local, el rol profesional y el trabajo colaborativo son llaves maestras finalmente para apoyos más específicos para que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje y por qué no decirlo, podamos dotarlo de mayores oportunidades para que vaya en busca finalmente de sus sueños y de su anhelo, que es lo que queremos finalmente dotarlo en, en, ese, en ese proceso educativo, siendo consciente de sus metas, pero también valorando un entorno y una comunidad, que es lo que finalmente creo que todos queremos en, en, en el sistema escolar, en los distintos roles y también en, como, como padre y como maestro en, en el rol de cada día. Muchas gracias, Carlos. Tenemos de regreso a Susana, ¿verdad? Susana, por favor, si nos quieres compartir qué lecciones aprendidas, aprendizaje quieres compartir con los colegas y colegas de América Latina. Bueno, eh, compañeras, esta vez fue yo la que tuvo los problemas de conexión, el día ha estado caótico con esto. Bueno, mire, yo quiero, seguramente no, no quiero ser reiterativa, porque yo creo que es que definitivamente la gran lección es que no hay una única fórmula para el regreso seguro a la escuela, porque cada escuela, cada centro educativo, cada recinto de enseñanza-aprendizaje tiene una realidad distintas, necesidades distintas, pero también capacidades distintas. Pero cayendo para no repasar lo que han dicho Carlos, lo que ha dicho Ruth, lo que ha dicho Claudio, yo quiero rescatar un punto muy importante. Hay un elemento que desde toda la pandemia ha sucedido y es que la consulta para la toma de decisiones a los propios niños y niñas, prácticamente hasta docente. Entonces, aprovechar ese llamado a, a esa nueva realidad de la educación, a esa agenda transformativa que tenemos que plantearnos, porque ya la educación definitivamente no va a ser igual. El modelo como lo veníamos implementando en la educación eh, formal no, no va a llegar a equipararse en los próximos años, no lo vamos a lograr. Tenemos que aprovechar esta, esta, esta oportunidad que tenemos no, como dijo Carlos, no ver a lo que hemos perdido, sino a partir del de establec establecimiento de una agenda transformativa de la educación, empezar entonces a considerar y aprender o reaprender, o, eh, digamos, y desmontar los mitos alrededor de la participación significativa de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Ellos saben qué necesitan, qué están sintiendo y tienen propuestas. Y cosas que decir a partir de esos aprendizajes, a partir de lo, todo lo que sintieron y de todo lo que pueden empezar a sentir a partir justamente de establecer nuevos mecanismos eh, de lo que decía Claudio, de lo que ha dicho Ruth, de nuevas alternativas educativas, de esa, de esa independencia, de esa autonomía a nivel local de cada escuela. Cómo tomar en consideración también las cosas, los aprendizajes, la innovación de la generosidad, de la solidaridad, de la acción colectiva que se ha hecho presente desde los profesores, las profesoras, los cuidadores, cuidadoras, los padres, los primos, los abuelitos, la incorporación de sus, de retomar esos saberes también de, de los mayores, de, los, de, de, de, de, los, de estos adultos mayores que también participaron en el apoyo a, a sus nietos, a sus nietas, eh, y que esto se convierta pues, en una forma de enfrentar esta nueva realidad, porque definitivamente no va a ser no, nunca, ni con pandemia o sin pandemia, nunca la realidad es la misma día tras día. Entonces, ese es el llamado a escuchar más a los niños, a las niñas, a formarnos más para generar esos mecanismos de participación, de adecuación, de hacer más amigable esos mecanismos de toma de decisión para hacer más pertinente y efectiva nuestra respuesta a esa, a esa, a esa nueva educación, a, a eso que estamos buscando que sea de mayor beneficio en el aprendizaje, en el crecimiento y formación de los niños y niñas en nuestra región. Hay ejemplos en toda la región, en toda la región, en Chile, Perú, en Colombia, en Centroamérica, en toda Centroamérica, de experiencias de cómo este accionar colectivo en el nivel local, incluso autonómico, incluso sin tener autorización formal para abrir cómo lograron continuar en las áreas rurales e incluso en áreas urbanas, procesos interesantísimos para eh, lograr eh, que los niños siguieran aprendiendo y tuvieran continuidad educativa. Y así, pues, aplicarlo eh, a nivel de toda la región. Y ya con esto cierro, Henry. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Estamos llegando al final de este conversatorio. Antes de terminar, le quiero enviar un gran saludo a todos los colegas y colegas del clúster de educación en Venezuela y de todos los otros clústeres de América Latina, por supuesto. Para finalizar, tenemos, bueno, me envío por interno, tenemos más de 50 preguntas. Voy a intentar tomar una para cada uno de ustedes, si les parece, y cerramos, he entendido, con un minuto para cada uno y vamos cerrando este evento. Primero, si les parece, tengo acá una pregunta de profesora María Figueredo. Se imagino que es la profesora que conozco yo. Le envío un saludo desde Venezuela, a la profesora de la Universidad Bolivariana. Se la compartimos a Susana. Susana, ¿qué tips, qué elementos. Quizás muy puntuales y concretos nos podrías dar para apoyar esta tensión emocional en el regreso a clase. También nos pregunta de eh, Jorge salgado a Claudio. Claudio dice: Mira, tenemos tantas normas, pero las cosas siguen igual. Dice, ¿Cómo podemos hacer efectivamente para empujar que esas normas se vuelvan en una realidad? No sé, sea, quizás desde la experiencia tuya en distintos países. ¿Qué ejercicio has visto donde podemos como apropiarnos de esta norma y hacerla carne y hueso? digamos, ¿verdad? Para, eh, mira, para Ruth, ¿no? nuestro colega Fernando Bolaño desde Perú, que también le enviamos un gran saludo, imagino que a Fernando, ¿verdad? Eh, nos pregunta, mira, ya sabemos las condiciones de agua, de jabón, de mascarilla, pero hoy día quizá uno de los grandes desafíos es el tema de la ventilación de las escuelas cómo precisamente garantizamos una adaptación a las escuelas, a las condiciones que tenemos hoy día. No sé, Ruth, si nos quieres compartir algo, algún elemento que te parezca interesante, algo que hayas visto en la región. Y por acá estoy buscando la última pregunta que era para Carlos Enrique, quien nos preguntaba. Acá está. Y Giri un saludo colega. Dice, asumiendo que la virtualidad, la virtualidad llegó para quedarse. Podemos pensar en estos nuevos modelos híbridos, combinados, mixtos? ¿Qué elementos nos podrías compartir para avanzar en esa dirección? Si quieren, ¿les parece? Seguimos en el mismo orden. Claudio, Ruth, Susana y Carlos enríquez de Chile. Partimos contigo, Claudio. Ya, yeah, ok. Eh, bueno, gracias por, por, por la pregunta y le voy a decir como de la experiencia personal. Ya, eh, el sentido no solamente las normas mínimas de la INES, yo creo que cualquier tipo de norma, compromiso, eh, hasta un compromiso que puede hacer un adulto con un niño o entre niños, ¿ya? Para mí, más que empujar las normas a la realidad, ¿ya? Es empujar la realidad hacia las normas, ¿ya? Yo creo que la norma es una declaración hacia donde queremos ir, y muchas veces nos vamos a tomar días, horas, años en llegar a esa realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es empujar la realidad hace las normas y si uno, por lo menos a mí, me ha resultado no solamente en el ámbito profesional, sino también con más, más personal, el poder, el lograr hacer referencia a la norma, ya, para convocar voluntades, para convencer, para poder ir cada día más más cerca de lo que queremos lograr, que es la norma. De la noche en la mañana, lamentablemente, y va a depender de recursos, va a depender de voluntades, va a depender de una serie de, de, de factores el poder hacer realidad la norma. Pero siempre va a ser mucho más gratificante ¿ya? el empujar la realidad hacia la norma, porque eso depende de uno, depende de quién tenemos al lado. Y afortunadamente tenemos una comunidad educativa que muchas veces está muy alejado de las autoridades educativas. Pero ahí es donde podemos generar las voluntades, hacer cumplir, recordar que esto, esto estableció muchas veces algunas normas son acuerdos que se toman, ¿ya? En el caso de la pandemia tenemos estas dos, tenemos que son acuerdos, pero también tenemos normas que son bajadas, digamos con ciertas con ciertas directrices, entonces empujemos la realidad a las normas más que esperar que las normas se hagan realidad, pues que ahí uno como, como queda como de espectador, yo creo que aquí lo que hay que hacer es tomar acción, gracias Gracias, Claudio Ruth, ¿qué respondería a la pregunta de Fernando y algún otro elemento que te gustaría agregar? Gracias. Bueno, en términos de ventilación, como él dice, es uno de los grandes desafíos. Eh, entre las recomendaciones que han sacado varias guías está la una, hacer actividades al exterior, si las condiciones climatológicas lo permiten, eh, y esta sería como... Como la primera solución, la otra es una ventilación eh, natural, es decir, lograr que las, las puertas y las ventanas estén abiertas. En, en otras regiones, cuando el clima es muy frío, se pide a los niños que vayan más abrigados, por ejemplo, para poder seguir manteniendo, manteniendo esto. Luego también eh, una, una ventilación que se llama una, una ventilación eh, forzada, es decir, colocando ventiladores, o sea, ...en los pasillos para que puedan asistir a varias aulas... ...o también eh, una ventilación centralizada... ...que pueda distribuirse entre varias aulas... ...y sobre todo, eh, logrando también junto con esta medida... ...el tema de eh, el distanciamiento y es decir, esta rotación... ¿no? ...para que los niños no sean todo el grupo de niños que pueda estar. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Susana. ¿Qué elementos podríamos oh, compartir para la atención socioemocional? Suena, suena, suena fácil y wow. muy difícil, lo sabemos. Responder en un minuto esto es, es muy difícil, pero por eso está este curso también que se está lanzando el día de hoy, donde van a conseguir muchas herramientas para esto. Pero la primera recomendación, para poder hacer una detección eh, socioemocional eficiente, tengo que estar bien yo. ¿Sí? Entonces, la primera medida es tener autoconocimiento de mi eh, eh, estado emocional para poder dar soporte a una persona que necesita, a unos niños que te necesitan soporte. Dos... Paciencia, cuando ya estamos con nuestro grupo de niños, paciencia y tener herramientas de disciplina positiva, porque recordemos que estuvieron aislados por mucho tiempo. Y una recomendación práctica, y que seguramente dentro de lo que son signos y síntomas de los procesos de deficiencia o disfunciones emocionales en los niños, es que, por ejemplo, en la planificación educativa, cada docente tenga un checklist, de los signos y síntomas, por ejemplo, de los tipos de, de función que pueden estar presentando según nivel educativo y estar pendiente mucho y ser muy observadores de esos signos y síntomas. Y un tercer elemento sustantivo para la atención psicoemocional es la comunicación docente, padre cuidador y con el propio niño. Este eh, triunvirato no se puede romper. Entonces, autorreconocimiento, reconocimiento de signos y síntomas, paciencia y muchísima comunicación asertiva, no crítica. Esas son las cuatro recomendaciones que podemos dar en este minuto, pero seguramente en el curso van a tener muchísimas más. Gracias, Susana. Bueno, le, le dejamos un desafío parecido a Carlos. Carlos, en un minuto, ¿cómo resolvemos el modelo mixto e híbrido de cara al futuro? Querido, adelante. Mira, en este curso lo van a ver, lo van a mirar, pero solo desde el laboratorio yo hemos mirado experiencia de colegios y de escuelas que pueden ser un, una ayuda, una orientación. Primero, la organización de los tiempos es central el rol del equipo directivo para poder tener un plan que permita moverse fluidamente entre el escenario presencial y el híbrido tomando medidas que en este caso pueden suceder que es ante un contagio tener que enviar un curso por un periodo a la casa y estar preparado con un plan flexible para eso. Primero, organización del tiempo. Segundo, Poder trabajar con el grupo de profesores para tener estrategias al servicio, como decíamos recién, de dónde están los estudiantes en función de sus necesidades. Tercero, las estrategias pedagógicas y la tecnología están al servicio de los aprendizajes mayores, del proceso de metacognición. Ejemplo, hay cuando no hay conectividad, maestros se conectan por WhatsApp, por mensajes de voz en grupos que le mandan un audio y después los mismos profesores lo reciben de parte de los estudiantes. Y por último, yo creo que esto es central ante el plan que para estos distintos escenarios, la necesidad de una actitud, y lo dijo mejor que yo Ruth, una actitud finalmente de eh, mirar lo que le sucede a los estudiantes y en función de eso trabajar, insisto, este plan flexible para adecuarse a esta modalidad híbrida donde el rol de los directivos va a ser central en la organización de, incluso, de escuelas paralelas, de la escuela presencial y la escuela que también va a tener que estar en virtual con grupos mixtos que lo más probable que tengan que ocurrir. Muchas gracias, Carlos. Saludarles nuevamente a todos las y los estudiantes de este curso que nos acompañan desde distintos puntos y lugares desde América Latina. Saludar a los y las colegas del Grupo Regional de Educación, específicamente que nos han acompañado hoy día Ruth Custode, la oficina de, UNICEF, de la oficina regional de UNICEF en, en Panamá, Susana Urbano, de la oficina regional de Save the Children en Panamá, Carlos Enrique, de la oficina regional de la UNESCO en Chile, y Claudio Osorio, facilitador para la comunidad de habla hispana de la red de educación en emergencia. Agradecerle, colega, por su tiempo, por sus palabras, por su, este intercambio de saberes, que sin duda, quizás como decía Carlos, la cooperación, el diálogo, el compartir conocimiento, el compartir experiencia, va a ser una máxima y para adelante. Nuevamente, repetimos y reiteramos el mensaje que han dado todos nuestros panelistas y todas nuestras panelistas de inscribirse. Tenemos todavía una semana más con los cupos abiertos, vamos en 3.000 estudiantes, debemos llegar a mucho más, este espacio nuevamente es completamente gratuito y está al servicio de las comunidades de América Latina. Agradecemos a quienes lo han facilitado este espacio, a colegas de la Universidad abierta de Recoleta. En mi caso personal, agradecer a mis colegas de Venezuela, del Cluster que han, han estado, y de UNICEF, que han, han estado apoyando el desarrollo y el diseño de este curso. Y vamos cerrando, colegas, les dejamos invitados a que se conecten en la semana 1 que se abre hoy día de inversión en el curso, para que conozcan la plataforma, se familiaricen con ella, y desde la próxima semana comenzamos ya jueves por jueves a abril todos los módulos donde iremos compartiendo cada uno de los temas que hemos tratado hoy día. Si es que hay preguntas que quedaron pendientes, como decían los panelistas, las puedo resolver en el curso. Así que, por favor, todos que Estamos en disposición de seguir colaborando con cada uno de ustedes. Agradecerle a la Universidad Abierta, al grupo regional, desde Children, UNICEF, INE, UNESCO. Queridos, queridas, muchas gracias. Les deseamos a todos un muy buen día, toda la fuerza, salud y bienestar y sabiduría en este importante y difícil proceso. Muchas gracias. Carlos, Claudio, Chao. Ruth y Susana, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Suerte, que les vaya bien. Chao. Gracias y fuerza.